como os hoy un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Way Happy Free y nada lo dejamos por aquí por donde estaba el policía, vale, terminamos de hablar eh, lo último y nos decía que por aquí había como una escotilla que nos podíamos meter, ¿vale? eh, con este se supone que nos dijo que nunca eh, dijéramos que habíamos hablado con él, o sea que este es bueno entre comillas Así que nada, vamos a echar un vistazo, mira, ahí tenemos a más gente, pero ahora mismo vamos a pasar de ellos. y vamos oh, a seguir okay. con la misión principal. Really Central, code, though, vale, nos hace falta una tarjeta, que seguramente tendremos que conseguir la de uno de los guardias, pero ahora, ahora vemos cómo la conseguimos. Y ahí hay gente, ¿eh? Creo que tengo que hablar con ella, así que vamos a hablar tranquilamente y ahora ya... Bueno, vamos a coger un numerito y nos vamos a sentar. Eh, quiero recargar que muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo el canal, eh, gracias por todos los nuevos suscriptores que estáis llegando. Eh, ahora miraré algunos comentarios y lo iré diciendo por aquí por el vídeo, pero de verdad que muchísimas gracias. Y, y eso, me alegra un montón de que esté teniendo tanto apoyo el canal últimamente y, y nada, eh, que no se olvide de darle un like y una manita arriba, ¿vale? para que vos siga trayendo más contenido y próximamente eh, bueno, vamos a coger un numerito de aquí y nos vamos a sentar a ver qué, qué nos toca creo que tenemos que, que tengo que hablar otra vez con ella, así que me voy a levantar y ahora ya Number 2 Now vale. serving number 2 Welcome to the rehabilitation realidad, Actually, I'm just a sort of undercover bridge inspector from Central. See this device? Uh, it detects structural Then you should have no trouble passing the test, should you? Please head through the door there and begin your rehabilitation. A ver, si no hay ninguna cinemática. Please deposit your personal belongings into this box, retaining only your clothes. Ok, todas las cosas en la taquilla, Please continue to the decontamination room. Y nos... duchamos, ¿no? Ahora mismo no tengo nada, ¿vale?, porque lo he dejado todo en la taquilla. Como... estáis viendo, ¿vale? No... Nada más tenemos lo que hemos cogido. Así que voy a ir pillando toda la comida que vea por aquí. Porque nos va a servir para pa curarnos y las vendas. Seguramente porque haya combate. Vale, todas estas cosas pues las vais cogiendo cuando tengáis el juego y si lo tenéis. Si perfecto. Así, si, si, si me queréis echar una mano, si vais más adelantado que yo, pues estupendo, vamos. The mighty, make the mighty mighty yet. Lord, you made the mighty, make the mighty a yet. Congratulations, you have been decontaminated. Please proceed to the next room and obtain fresh, new, proper, clean clothes. Oh, I hope she's not watching. Vale, eh, quiero dar un saludito a pues yo quien más a, eh, a que comentó el vídeo pasado. Muchísimas gracias por comentar el vídeo. <risa> ya me gustaría a mí llegar a más suscriptores. Vale, no hemos puesto otro. Please enjoy this refreshing scent of country flowers Un saludito también a, a Mateo38 Que también ve lo mismo A Acero, que siempre está por ahí Un, un saludito Please también para ti Vanilla, chocolate or strawberry A Kenny Gott, que también está por ahí viendo los vídeos. Eh, muchísimas gracias por ver eh, los vídeos, chicos. Y al resto, pues ahora os iré diciendo también porque estoy viendo aquí los comentarios últimos, ¿vale? Y hasta, os iré mandando también saluditos, ¿vale? Si alguno me lo salto, yo lo siento. Pero muchísimas gracias por estar aquí conmigo y, y estar aquí en la familia esta que estamos creando. La familia Monstruito. Y nada, eh, como ya sabéis, cuando nos tomamos los plámidos, o sea, los plámidos, los, las pastillas guay nos ponemos como esta gente. Ahora mismo están súper drogados. Lovely day for it. Right rain, sir. Right rain. Son súper altos, ¿eh? Porque mira, a dónde les llego. Ok. El detector de antifugas. Lovely day for it. Right, eh... Vale Me están reventando el culo Y creo que es porque he tocado el sensor Y no debería de haber venido para acá, vale No sé por dónde... Esto es muy hardcore Muy trippy eh... No sé por dónde tengo que ir ahora mismo, ¿eh? ¿A la cabina me tengo que meter? Ah, vale, porque me tengo que tomar un júbilo para poder pasar. Ok. Pues ahora chicos, los voy a flipar. Vamos a verlo todo súper guay. Eh, el júbilo hace feliz. Eh, ¿Vale? Si nos tomamos demasiado, eh, los efectos pues son tremendos, ¿vale? Tendremos náusea, vomitaremos. Ahora todos lo vemos Creo feliz. Mira, un mariposita. Esta sala es únicamente para proyecciones de tío Jack. No se puede usar para otras actividades. Utiliza la acoge. Vale. Eh. Pues nada. Vamos a ir siempre revisando. Vale, este es el tío eh, que salía en el trailer, por si no lo habéis visto. Y nada, nos vamos a sentar. Y a ver qué nos presenta. Now it's time for the Uncle Jack Etiquette Minute. You may be wondering, how can I fit in better in Hamlin Village? Well, it's easy. To get along, go along. If someone tells you it's a lovely day, agree with them. <laughs> Because, of course, it's always a lovely day in Hamlin Village, so don't be afraid of talking to people first. They'll appreciate it. Now, I'm assuming, of course, that you're decently dressed. Huh? Clothes make the man, eh? Indeed, Naked people have almost no influence at all in society. <laughs> and don't dress in rags either, or people might think you're a wasteful. Now, what should you do if people are staring at you? Maybe they're asking you if you remember to take your joy. Who cares? Just pop another and they'll congratulate you and go on about their day. And if things seem to be getting a bit hectic, remember, you can always sit on a bench, Relax and open the Hamlin or Courant. Take a load off. No one will bother you when you're sitting on a bench. Unless you've made the very angry. <laughs> or, I don't know, watch Jack Worthing on television. I hear he's very good. <laughs> well, I'm afraid we've come to the end of our time. Tune in tomorrow for another Etiquette Minute with Jack Worthing. That's me. Isn't Uncle Jack wonderful? Bueno, pues ya habéis visto a este Que este es lo que nos recomienda es que nos tomemos los júbilos Y eh, que no, estemos todos el día, el día de drogados para mm, verlo todo mucho más bonito Pero bueno recordar chicos que las drogas son malas, que esto es un juego solamente y que nunca debéis de tomar drogas y ser persona ¿vale? Uncle Jack don't mention it. a people, what is running, jumping, crouching, spying, sneaking, breaking or entering. Such like behavior is what we associate with downers. Avoid y Okay. Welcome, welcome, welcome. It's time to play Oh Behave, the game where you show that you're ready to come back to Hamlin Village and behave like a proper, decent citizen. Oh, for heaven's sake, they can't be serious. Yeah. Glad he's still around. A. B. Visit people's ages, they're there or not. C. The eyes, the eyes. Um, Pues no sé cuál seleccionar, no selecciona ninguno. No, Vale, porque este creo que ha respondido antes que yo. Vamos a decir que no hemos tomado una júbilo O sea, no me gusta que nos aparezca aquí, lo estoy diciendo en inglés, pero no. Eh, bien me acuerdo. O sea, no me gusta que no, aquí, no te dejes las respuestas para seleccionar la que te venga mejor, ¿sabes? Like que te lo ponga go? ahí hasta... y pues ya yo... eh... eh... pues yo... okay, está. Y porque qué Me. Run and jump Oh. Creo que van a ser todas las de los o la de los ojos porque nos están no lo están repitiendo dos o tres veces, así que vamos a probar con esta y si no probamos con esta. <coughs> sí, van a ser todas las de los ojos. ¿eh? Porque nos están diciendo aguas Ay dios mío. <coughs> Venga, hija, que me ahí, por Dios. He dicho más feo. dame flores. B, de los C, c. no qué Vamos a decir los ojos, a ver qué nos dicen. Oh, dear. it Parece que los ojos Oh, dear. You both, as they say, no me puedo mover ¿Eh? Remember, Recordad, los doctores están para ayudarnos Si os olvidáis, retomaros will Mucho jubileo de your los way. doctores Lo you adorarán eh, que no tampoco one. me quiero meter Doctor entre medias ¿Qué joy? Hey, a. Mm. C. de mm. Vamos. Vamos a seleccionar siempre los ojos A ver qué pasa siempre están con los ojos oh, goodness. Day of one. I hope Me voy a tomar una oh, Porque tiene pinta two. de que voy a tener que Today salir corriendo ahora Pero pues. <coughs> Oh Behave a la ciudad Vale, parece que ya ha terminado el evento Ok, okay espérate, eh, tenemos que escapar de aquí de alguna forma, ¿vale? No nos podemos mover, me estoy intentando mover, no me puedo mover The hell I paused the test. of oh, for heaven's sake, I'm not gonna do this again. How do we get out of here? Are you ready to behave? Now our five guest questioners are going to ask you one question each. All you have to do is show us that you understand how to behave yourself in Wellington World. Mr. Cashier, what question do you have for our prodigal son or daughter? If you wanna fit in, you should. Vale, Vale, el tío está ahí a lo suyo, la, la máquina está rara también. Y nada, voy a ver si encuentro algo por aquí que es lo que puedo hacer. O si no, a ver cómo escapo yo de aquí. Oh, no. <risa> vale, está atascada. pero aquí seguramente the no nos podamos ir. Pero hay que yeah, encontrar la forma. ¿eh? The eyes, the eyes ¿Este le puedo hacer algo? Right no, ¿verdad? Por aquí está atascado también, vale Ahora mismo es que estamos súper felices Vamos súper... ¡Qué fea, eh! Es fea de cojones Y da una grima que te caga eh, Vale Por aquí puedo hacer algo Ahora mismo es que... Ay, mire. Vale, vale Por aquí, por las cotillas Perfecto Pues nada, chicos, vamos a ir con cuidadito porque ya estamos empezando. Vamos a ir buscando. Vale, me hacen falta ganzúas. Ya ahora cuando encuentre más cosas, pues pues me podré hacer mis cositas, mis ganzúas y todo el rollo. De todas maneras, tenemos que recuperar todo lo nuestro, ¿eh? que lo hemos dejado en la taquilla del principio. Esto se parece mucho a... Ay, qué más hago A WandaVision. No sé si la estáis viendo. Mira, aquí están todas mis cosas. Que están ahora mismo eh, guardadas. Vale. Y voy a cogerme alguna arma que tenga por aquí. No sé si me puedo coger... Voy a coger eh, esto, esto. Vale. Y, y me voy a ir llevando cositas. Vale. Eh, ¿Qué más me puedo coger? Que me sirva ahora mismo Vale, el agua también me lo voy a llevar Porque creo que aquí tendremos que venir próximamente, ¿vale? Aunque eso esté ahí Vale, eh... Vale, esa es la puerta del principio Nuestra taquilla Creo que lo voy a coger todo Porque no sé si voy a volver aquí Entonces me lo voy a, a llevar todo, vale Me estoy cargando ahora mismo el inventario Pero bueno Lo siento eh, si estoy tardando Pero es que no puedo hacerlo de otra forma Es un coñazo, lo sé Las patatas podría La verdad que esto no lo voy a coger voy a llevar el té Las vallas, por si acaso Pero toda la comida esta podría Las latas estas, por ejemplo, sí Pero todo esto no me lo voy a llevar Porque es innecesario Y las botellas tampoco, ¿sabes? Todos los dardos los dardos sí me los voy a llevar Porque eh, seguramente los terminé utilizando En un, un futuro Pero tampoco me voy a llevar las botellas Porque es que después no las utilizo A no sé que sea Me voy a llevar cinco nada más y las piedras pues tampoco me las voy a llevar, ¿vale? Todo esto sí, estos son retales. Estos son cosas importantes. Mira, estas son las flores de, de por la noche. Y eso, de momento eh, lo que hemos visto es que hemos entrado aquí y la máquina esa se ha vuelto un poco medio loca eh, porque era una especie de concurso el cual estaba amañado y no quería que, que saliera ese momento. Entonces vamos a coger todo lo que pueda De momento Las tazas no las voy a pillar ¿Esto qué son? Botes de... Vale Pastillas vacío tampoco Esto por ejemplo, sí Todo esto Pero habrá algunas cosas que me deje por aquí, ¿vale? La pluma, por ejemplo, sí me la voy a llevar Porque no tengo más Y las flores de noche eh, Piedras tampoco, ¿vale? vale y vendajes, pues eso sí me lo voy a llevar todo. Ahí está. Creo que ya no tengo nada más que me sirva, que sea útil. Vale, me puedo hacer. Eh, ok, me puedo hacer algunas cositas, pero de momento no me voy a hacer nada, ¿vale? Vamos a salir aquí tan, tan May feliz. I express my delight that you passed the examination, sir? We've not had as many as we'd hoped, sir. Not as many at all. And yet they say the unexamined life is not worth living. Well, sir, welcome back. Oh, and in case your rustication has been of long duration, please bear in mind there is now a nocturnal curfew. Best be indoors after nightfall, sir. Pues nada, nos vamos tan felices para arriba. La recomendación suya es que no salgamos de noche, ya que ya habéis visto antes. Uy, aquí hay mucha gente, ¿eh? Bueno, ahora mismo... Tan chiflado perdido, ¿no? Están chiflados, perdidos, están súper drogados, vamos. Uy, mira, qué feliz lo vemos ahora todo, ¿vale? Except that I need a letter of transit to get into the parade, like the a one ver, I left aquí. on my desk in the parade. How do I get a new one? Okay, ahí solamente empleado. Wait. Vale. The old government printing office was on Maidenholm. Maybe I can break in and steal some blanks. No, no, no, no, no. Que no me quiero tomar una pastilla, mierda. Nos vamos a poner todos día más, más drogados, perdidos, mierda. Ah. Ahora vamos a vomitar seguro. Sufres una eh, sobredosis de júbilo. Vale. Ahora, ahora lo vemos todavía, día más. Eh. Buah, cómo se ve esto, por Dios. Parece que estamos flipándolo, pero bien grande. Es ¿eh? la misma calle, ¿vale? Gente, es lo único. Eh, que ahora pues estamos súper drogados. Encima vamos en eh, pastillados perdidos. Y lo vemos súper felices todo. La, la, la, la, la. ¿Veis? Ahora mismo. Puedo hablar con la gente. ¡Hola, amor! ¡Hola, vale oh, hello, love. Smoke Come stomp in the <laughs> so mamá! -oh. <laughs> like oh, ¡Ven vale, a dar la conmigo! ¡Es ¡Dios mío, esa es ¡Una y a Tengo que atención de Oh, love it. Love it. Vale, esa zona es... Eh, o sea, tóxica para nosotros, ¿vale? Everything La tía que right? está ahí súper drogada y no, no se da cuenta Pero vamos ¡Ay, mierda! No, no, no ¿Qué coño pasa? Oh. Pero por... ¿Qué cojones? Nada, eh, voy a dejar que me maten Porque es que no, no puedo... Pero, pero, qué coño Pero por qué me si no he hecho nada Y no puedo, no puedo pelear, ¿eh? no me daba la opción de pelear Bueno, no pasa nada, ¿no? reiniciamos y ya está Así se me quita la, la tontería esta del júbilo Y, y lo vemos todo mejor I think the fog has worse. ok vale vale para quien no sepa de qué va el juego en sí vale porque eh, ya habéis visto que estaba todo muy destruido que estaba pues todo hecho una mierda y ahora estamos todos super guay tenemos florecitas hasta en el cielo eh, se supone que mmm, después de tantas guerras y destrucciones eh... El mundo se vio sometido a la tristeza profunda Y inventaron los júbilos para distraer a la población Eso hizo que la sociedad pues se viera eh, sometida En el absoluto caos, ¿vale? Y para poder mmm, hacer ¿Vale? Ya se me pues, están pasando los efectos, no Para poder hacer que... Mmm, que todo fuera como más felices, más, más feliz, pues inventaron los jubilos para distraer a la sociedad. Y por eso muchas veces, eh, o sea, muchas veces, algunas personas, no sé por dónde tengo que ir, la verdad. Algunas personas pues están así súper drogadas, súper guay, súper lo ven todo de color de rosa, ven arcoíris. Eh, porque están drogadas y quieren evitar la... Creo que por aquí no tengo que ir, ¿eh? Eh, quieren evitar eh, la pobreza que existe Porque todo esto en verdad Cuando estamos normal No, no existe, no hay tantos árboles No hay un cielo lleno de arcoíris Las casas no están pintadas están Todas las casas destruidas ¿Vale? Hay pobreza, hay hambre Hay muerte, saqueos, destrucción No No sé por dónde tengo que ir. A ver, voy a ir hacia aquí, que es por donde estábamos antes. Pero es que no, no tengo ni idea. Luego me quiero meter en la ciudad, ciudad, porque es que. Um, a ver. Pueden reventar un poco. O sea que. Que primero me voy a curar y ahora ya. Vemos a ver qué hacemos. Vale, ya, ya puedo correr otra vez de nuevo. Antes que me estaban muriendo de seis y no, no podía correr. Eh, vale, pues nada, nos vamos a colar en la oficina esta que dice. Mierda, es que no nos ven. No, no estamos drogados, no estamos drogados, no estamos drogados. No estamos drogados y nos quieren pegar. No estamos probados. Me van a reventar. Estoy corriendo como una loca y no sé por dónde tengo que ir. A ver, para allá, para allá, para allá. Vale. Venga, hijo Voy a pasar ahora mismo de todo el mundo porque no quiero que me revienten otra vez. ¿eh? Porque es que no puedo pegar. Voy a ver dónde tengo que ir. Me están persiguiendo ciento y la madre. Todo el mundo me quiere reventar el culo. Pero a nosotros, no, nosotros no nos da igual. Vamos a, a seguir sí, corriendo como a locos. Y ya está, vale. Ah, amigo, yo creo que nos quieren pegar porque. Eh, eh, o sea, yo lo veo todo súper guay, pero ellos sí. Ah, vale, vale, vale. vale, vale. No, no, no, no, no, no, tío. No, no, no, O sea, vale Ah, vale, vale, vale Porque, eh Me estoy muriendo Poco a poco Quiero salir de aquí, por favor Me voy a desangrar Tío, no sé salir de aquí ¿Cómo, coño, puedo salir de aquí? Vale ¡No! ¡Déjame salir, puta! ¡Déjame entrada, tío! No, no puedo No puedo entrar en combate No, no me deja, vale ¿Tengo que ponerme más drogado qué pasa? ¡Déjame curarme! ¿Lo tienes? Ay, tío, de verdad Quiero curarme, por favor Venga, anda ¿Puedo? Pues te pego Venga, pégame ella y... Ahí está A ver, vamos a intentar eh... Es que no sé si tengo que estar drogado O tengo que estar normal porque cuando me ven, me matan. Voy a mirar a ver qué, qué es lo que me pasa. Antes de nada. O sea, creo que hay que ir con cautela. Y poquito a poco. O ir eh, De... O sea... Vale, ok Hay que ir a por las... ¿Cómo? Vale, no podemos... Eh, o sea, no podemos correr Porque si no llamamos la atención Y nos tenemos que tomar las pastillas Porque si no es que nos revientan Ahora nos vamos a meter aquí En la, en la taquilla esta Vale, vale, menos mal Se me ha acabado, vamos, eh, en nada Si no me llego a meter aquí, otra vez me revienta Vale Vamos a ir vomitando, pero es que me da igual Nos vamos a ir curando, bebiendo cositas De mientras Algún té Y alguna manzana, nos tenemos que recuperar la salud y nada, eh, vamos ahí poco a poco, ¿vale? O sea, las pastillas de jubilón no duran nada, ¿eh? No, tío, otra vez. Otra vez, tío, otra vez. Me cago en la... La madre que te parió. Desgracia. Que no me puedo poner ah, a correr. Venga, uh, anda, mátame. Uh. Mátame suculentamente. Venga, hijo, ¿me quiere pegar ya la ja con la sartén o no? Ahí está.